Lía Piñero Barbosa, investigadora de la Facultad de, de Educación de Carateus de la Universidad Estatal de Ceará en Brasil, centro miembro de Claxo e integrante del Comité Directivo de Claxo por la región Bolivia, Brasil y Perú, está con nosotros y le damos nuevamente la bienvenida. Lía, bienvenida nuevamente, un placer tenerte aquí en InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes, un gusto verte. Un gusto saber, saber a todos. Eh, Lía, y todos... Lía, ahí ¿Me tenemos algunas bien? dificultades técnicas. Ahora te escuchamos un poquito mejor. Me parece que ahí se va a ir estabilizando un poquitito. Se cortaba un poquitito al inicio de, de la charla, pero creo que te vamos a escuchar muy bien. Así que voy con la. Ya con... Ya con la primera pregunta, y si vemos que hay alguna dificultad, eh, vamos a pedir la famosa apagar la cámara y vamos a hacer estilo radio, que, que a veces si hay algún problema de, de señal, eso facilita un poco la, la conectividad. Lía, eh, ¿cuál es tu balance eh, a 50 días del inicio del gobierno de, de Lula da Silva? Digo, en el marco de lo que fue ese 8 de enero catastrófico que generó una enorme preocupación, pero también entendiendo que hay un nivel de dinamismo y de nuevas medidas puestas en marcha, con un elenco de ministras y ministros realmente muy, pero muy potente y diverso. Entonces, ¿cuál es tu primer análisis? Después nos adentraremos en ese 8 de enero, eh, pero ¿cuál es tu primer análisis a 50 días del inicio del gobierno de Lula? Bueno, eh, espero que ustedes me escuchen bien. Quisiera nuevamente saludar a todas y todos. Un saludo también especial a Gustavo, también a Karina y a Nicolás, que, que estuvieron un poquito antes de mí. Eh, hacer un balance de 50 años del gobierno de Lula nos hace también pensar cómo eh, la situación de política de Brasil estaba eh, tan grave, desde el golpe político del 2016. Y lo que ha significado dentro de esos primeros 50 días un proceso de reconstrucción de la institucionalidad pública del Estado brasileño, pero también un proceso de reconstrucción eh, de los valores que sostiene la democracia o una concepción de democracia que en Brasil, eh, si bien yo escuchaba al compañero Nicolás Lich eh, que hizo el comentario que tenemos una democracia eh, un poco más eh, consolidada, en realidad eh, Brasil hace ese ejercicio a eh, poco más de tres décadas y un ejercicio que nos ha retado como izquierdas en Brasil, a no solo pensar un proyecto democrático, una concepción de proyecto democrático, sino también eh, los valores que van a estar por detrás de este proyecto. Yo diría que en estos 50 primeros días del gobierno eh, de Lula, tenemos por lo menos cuatro eh, importantes puntos. Lo primero, como decía, la reconstruc reconstrucción de la institucionalidad tanto con la retomada de los 37 ministerios, incluso dentro de estos ministerios, recomponiendo ministerios que habían sido extinguidos durante el golpe eh, y creando como, como el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Desarrollo Agrario o el Ministerio de Desarrollo Social, y también creando nuevos ministerios, como el caso del Ministerio de los Pueblos Indígenas, eh, y trabajando también con una composición ministerial que claramente trae eh, dentro de su composición importantes lideranzas, como el caso de Sonia Guajajara, que es una importante lideresa eh, indígena, eh, como ministra de los pueblos indígenas, y también el ministro de los Derechos Humanos, Silvia almeida como siendo también una persona clave, al lado también de la ministra Arniele Franco, que es hermana de Marielle Franco, que fue asesinada durante este intersticio también del golpe y del ascenso del fascismo y de la extrema derecha, eh, que demarcan ahí, esta, esta concepción de lo democrático que se busca construir dentro de, de este nuevo periodo. La segunda cosa que yo de, quisiera destacar también es todo el proceso de revogación eh, de decretos que fueron realizados eh, durante el gobierno de Bolsonaro y que son, fueron decretos que también iban de camino con todo este proceso de profundización de la violencia e incluso de preparación eh, de las personas que llevaran a cabo eh, actos antidemocráticos, como por ejemplo, eh, revogar todo este decreto de liberación de las armas y empezar un proceso de control eh, porque para los que no saben, este decreto permitía que un atirador pudiera tener hasta 30 armas. Entonces, era claramente un proceso de armamento también de estos sectores. Y también revogar decretos eh, de privatización de siete empresas estatales, eh, de retomar también programas eh, fundamentales para que Brasil pueda salir de la extrema pobreza por, y de la miseria porque volvimos al mapa. Entonces, volver con el Beca Familia, volver también con un enfoque eh, de, de programas sociales, avanzar también la valoración de la ciencia. Hace una semana el ministro de Educación anunció eh, el aumento, también el presidente Lula anunció el aumento de las becas de investigación, eh, tanto en la licenciatura para jóvenes estudiantes que están en proceso de formación inicial en la ciencia, como también en el ámbito del posgrado con las becas de doctorado, las becas de maestría. Entonces, estamos en un proceso de retomar el eje de lo que es una concepción de democracia, claro, con muchos desafíos, y pensando también dentro de este balance cómo estaba la situación de Brasil, de lo grave en términos de la pérdida de su institucionalidad interna, eh, y también del propio incremento de los mecanismos eh, de violencia en las manos también de sectores Extremistas, ¿no? Eso para darte un panorama inicial y general que podemos profundizar eh, a lo largo de nuestra conversación. Elía, eh, en este marco general, evidentemente, hay eh, dos grandes momentos, ¿no? El de la Asunción de Lula da Silva y ese eh, 8 de enero nefasto en el que mm, amanecemos con esa imagen que tanto nos recuerda a la mecánica que se dio en los Estados Unidos con el intento de asalto al, al Capitolio, con tantas características de similitud, mientras un Bolsonaro en Estados Unidos, en el mismo territorio que Donald Trump, con asesoría de Steve Bannon eh, en esto. Digo, eh, ¿cuál es tu análisis de ese eh, 8 de enero eh, nefasto? Bueno, el caso del 8 de enero, eh, si bien fue algo que nos tomó de sorpresa por el hecho de que esperábamos un, un acto semejante el 1 de enero, porque las amenazas iban de encuentro al 1 de enero, que fue la fecha de posesión, eh, y por eso también hubo todo un esquema incluso de protección del presidente, y, y, y todo un proceso también de idas, a Brasilia de diferentes caravanas de movimientos para también salvaguardar también ese momento de retomada de la democracia. El 8 de enero nos tomó de sorpresa, pero una sorpresa que en realidad cuando analizamos eh, hoy no debería de haberlo sido. Eh, yo pienso que todavía estamos subestimando y, y subestimando desde el 2013, desde el 2016 cuando hubo el impeachment, desde que hubo la prisión, del de presidente Lula, hay todavía una, una, una cierta subestimación de las izquierdas de la capacidad de organización, movilización y acción concreta de la extrema derecha. Cuando evaluamos quiénes son eh, los grupos que componen este, este, estos bolsonaristas radicales eh, que ocuparon Brasil el 8 de enero, Vamos a ver eh, que ellos también han sido financiados y están también por detrás de grupos eh, que están vinculados incluso a facciones neonazistas y fascistas. Teníamos aquí algunas eh, investigadoras y, y, y, y la profesora Adriana Díaz, que falleció lamentablemente hace poco y compuña también la equipe de transición del gobierno Lula, ha hecho un trabajo eh, del levantamiento de los grupos neonazistas y neofascistas en Brasil y ha analizado el incremento. De hecho, evidenciado que hubo un incremento eh, en todo el país, mayoritariamente en el sur y sureste, pero expandiéndose. Y todo lo que significaron también los actos de campamento adelante de, de las sedes del ejército, eh, en el momento posterior eh, del de la primera vuelta de la elección. En realidad estos sectores eh, más radicales del bolsonarismo, pero yo diría que, que ya partiendo del propio Bolsonaro y de todos los grupos que componen su electorado, ya venían en un proceso de amenaza a la democracia y en el momento que decían que no iban a aceptar las elecciones, que exigían una auditoría de la urna electrónica, y, y luego de la primera vuelta, cuando estuvieran ahí, exigiendo la intervención del Estado, eh, perdón, la intervención militar y, y la acción de las Fuerzas Armadas. Eh, un, una otra cosa también que es visible durante el, el 8 de enero es la inoperancia de las fuerzas militares que no impidieron el proceso de invasión, lo que también demuestra una cierta implicación de las Fuerzas Armadas y los sectores militares eh, dentro de los actos antidemocráticos, algo que es una suposición que está siendo investigada, pero que considerando que Brasil salió de la dictadura militar en eh, mediados de la, de, de la década de los 80 y que nunca ha habido de hecho un juicio dentro del Estado brasileño eh, como ocurrió por ejemplo en Argentina, de, de hecho eh, eh, haber un, un, un, una punición de lo que representó la dictadura militar, sino que todo lo contrario, los militares se mantuvieron como una clase, un seguimiento social político relativamente autónomo. Y, y eso también se, se, se puede percibir en la misma relación del presidente Lula eh, con el ejército, con las Fuerzas Armadas. El día de la pos se veía la tensión e incluso en los actos cuando, cuando ya el ministro Alexandre de Moraes empezó con el proceso también de averiguar y punir los responsables conjuntamente también con la acción del presidente cómo empezar también a despedir eh, determinados coroneles que estaban a cargo ahí de la, de la agencia, de, de, de, de, del puesto de seguridad eh, institucional o dispensar alrededor de 70 militares que habían sido nombrados por Bolsonaro. Entonces, estos 50 primeros días son momentos también de un reacomodo porque tanto los ministerios como las secretarías vinculadas a los ministerios, estaban en manos de los militares. Y cómo retomar este proceso dentro de un gobierno civil, tomar, retomar la gestión de un proceso democrático, también con un enfoque civil y democrático popular. ¿no? En ese sentido, Lía, eh, tú has comentado eh, en el primer análisis que hiciste de los 50 días de gobierno de Lula, has comentado ya algunos cambios bien concretos que empiezan a visibilizarse. Pero en esta segunda respuesta que nos das, obviamente, empezamos a hablar de algunas de esas dificultades, digo, con un 8 de enero complejo. Entonces, la pregunta que me surge ahí es, ¿cuáles son los márgenes de acción reales que tiene el gobierno de Lula eh, en, en estos, lo que ves en estos 50 días, ¿no? Evidentemente sabemos que las realidades son muy dinámicas, pero ¿cuáles son los márgenes de acción que tú interpretas que tiene el gobierno de Lula realmente, sabiendo que tiene una porción de la población eh, que va a tratar de boicotear, de que nunca va a haber algo positivo en el marco de más allá de lo que hagan? Digo, entonces, ¿cuáles son los márgenes de acción reales que tiene este gobierno? Bueno, eh, el desafío principal dentro de, de este de, de tercer mandato de Lula es la polarización política en el país. Entonces, el resultado electoral ya está muy claro, que el país está dividido en dos, y será el desafío también para el presidente como convencer a esa fracción también de los ciudadanos y ciudadanas brasileños que votaron por el bolsonarismo y que también son personas, eh, una parte de estas personas son trabajadores, trabajadoras, desempleados, personas que también han sido afectadas por todo el impacto del capital. Eh, pero cómo convencer también esos sectores que la, la salida por la extrema derecha no es la mejor salida, ¿no?, en términos eh, de búsquedas de mejores condiciones de vida. Pienso que eso va a ser un desafío concreto para lidiar con el brasileño, la brasileña del cotidiano, ¿no?, como de hecho construir un programa de gobierno que ellos se sientan incluidos y que ellos sientan que hay, sí, algo de compromiso también con la mejoría de sus situaciones de vida. Pero en términos estratégicos, eh, yo pienso que primero hay que dar una respuesta a este 8 de marzo, claro, hay personas que están en la, en la cárcel, hay procesos de investigación que están en sigilo, pero es importante y ha habido también una presión de los movimientos sociales, de intelectuales, de, de, de, de, de también determinados partidos de izquierda, que, de que no haya amnistía, eh, que de hecho haya un proceso serio eh, para, para frenar estos actos antidemocráticos, porque si no hay una respuesta, eso va a seguir continuando y puede llegar a una situación de inestabilidad que no se pueda siquiera garantizar una gobernabilidad. Eh, y un otro proceso también estratégico, y yo pienso que eso fue algo positivo, desde la, cuando, cuando logró ganar la elección, fue la solidaridad también que Brasil recibió de otros países en el reconocimiento del proceso electoral y ese proceso también de, de, de que Lula está otra vez poniendo Brasil en el escenario internacional con las relaciones internacionales, tanto volviendo a CELAC, porque había salido en los últimos dos años del CELAC, como también tratando de hacer algunas reuniones estratégicas, como lo hizo con Argentina, claro, com o desafio de fazer reuniões e posicionar-se frente aos Estados Unidos, eh, tratando de garantizar uma soberania, isso é um desafio. E de da posição que Brasil vai tomar também dentro da região, que vai ser importante dentro do cenário mais amplo, porque o que está passando em no Brasil não é um caso aislado, É algo que está sucedendo en otros países de América Latina, mejor dicho de todas las Américas, porque el caso de Estados Unidos es muy similar al, al caso brasileño, como que muy, muchos paralelos, pero que uno ve también en el contexto europeo de África y de Asia, Asia también con procesos muy similares de golpes políticos y actos también, eh, de la extrema derecha. Entonces no es un caso aislado, entonces no, no se puede avanzar en la defensa de la democracia y en un proceso también de articulación de los sectores populares de forma aislada. Hay que construir una estrategia también como región y también internacional eh, para pensar también los caminos de enfrentamiento del fascismo con muchos desafíos porque este frente amplio contra el fascismo en el gobierno de Lula tiene fracciones de, de, de la izquierda, fracciones de la derecha, entonces muy complejo el escenario para lidiar también con las disputas políticas internas que también van a ir tensionando los límites, como tú me preguntabas, los márgenes de negociación, muchos márgenes de negociación eh, de convergencias de intereses, eh, de conciliación de intereses de clases distintas. Y pienso que eso es, digamos, el desafío para este tercer mandato del presidente Lula. En, en este camino y de los desafíos, tú hablabas de integración regional, eh, de la necesidad de juzgamiento a los delitos este, contra la, la democracia. Hoy, en Brasil, porque desde la Asunción, desde antes de la Asunción, desde las elecciones en adelante, vimos campamentos gigantescos pidiendo frente a los destacamentos militares, algo así, como la, la convocatoria, un golpe de Estado, había, había sectores que estaban ahí apostados. A partir del 8, después de las lógicas, después de las detenciones, Digo, ¿cómo, ¿cómo es la vida cotidiana? Digo, en un Brasil muy diverso, muy amplio, gigantesco Brasil, pero digo en, en, los, en las principales ciudades de Brasil, digo, ¿hay discusiones sobre lo sucedido? ¿Qué pasó con esa lógica de grieta? ¿Los sectores en contra del de gobierno de Lula eh, siguieron manifestándose en las calles? ¿Se paralizó después de, de la brutalidad de, del 8 de enero, eh, de, este, de este impacto contra contra los establecimientos de la democracia, se logró frenar eso. ¿Cómo, cómo es la cotidiana, cómo es la calle al día de hoy en Brasil? Bueno, eh, el proceso de desocupación de, lo, de los campamentos bolsonaristas todavía tardó todo el mes de enero, no fue algo de inmediato y, y hubo mucha resistencia incluso del propio ejército y de los sectores militares de expulsar a los bolsonaristas de ahí y, y, y retomar el espacio público. Entonces, eh, tanto el ministro de Justicia como el mismo presidente y, y el ministro eh, Alexandre de Moraes tuvieron que eh, poner así la, la, la mano dura, incisiva, que era algo anticonstitucional en contra de la seguridad pública. Pero veías ahí algunas complicidades. Hoy no hay campamentos, digamos, adelante de las sedes del ejército y digamos, eh, acabamos de salir del carnaval, hay, hay que decir que Brasil eh, es un país que celebra su carnaval, es la mayor fiesta nacional, y después de dos años eh, de pandemia, como que esta última semana, la sensación que una tenía era la amplia fiesta popular nacional. Eh, sin embargo, Claro que los sectores populares, eh, los movimientos organizados, sectores de la sociedad civil organizada están en el proceso, obviamente, de, de reunirse, de debatir, de hacer el análisis de coyuntura y pensar eh, qué estrategias para mantener eh, la gobernabilidad de este gobierno. Eh, una estrategia que ha sido pensada antes fue la propia elección de diputadas y diputados eh, que son eh, provenientes de movimientos sociales y para fortalecer también a lo interno el Congreso Nacional con la presencia también más ampliada eh, de diputados ¿no? de base popular. Pero son 50 días y como digo, todavía la cosa se está, está en el proceso de articulación. Yo diría que en las calles eh, siento que está un poco más tranquilo, pero claro, yo estoy en el noreste de Brasil, que fue la región donde los votos hacia el PT fueron ampliamente mayoritarios, pero sabemos que hay un clima de tensión también en las regiones de Brasil, donde el bolsonarismo es mayoritario, como el caso de la región sureste y sur de Brasil. Y que, claro, esta tensión en la cotidianidad se hace presente y que todavía hay este proceso de, de cuestionar la validez de la democracia. Vemos todavía carros eh, eh, con los adhesivos de Bolsonaro, con Bolsonaro presidente, vemos la, el uso de la bandera para los que han acompañado la discusión, eh, en el contexto político de Brasil, la bandera ha sido, ha, surpa, ha sido usurpada también con estos valores antidemocráticos y ha sido también disputada por los movimientos, pero tener una bandera de Brasil en una ventana es indicio de que ahí vive un bolsonarista. Entonces, la cosa no será fácil, o sea, está polarizado, eh, no tenemos, digamos, este conflicto abierto, digamos, que que pueda tensionar las cosas en la calle, pero después de lo que pasó el 8 de enero, podemos esperar también que, que puedan emergir nuevos actos. Yo pienso que no, no se puede desconsiderar esta posibilidad, que si no hay una tomada de, de, de un proceso de punición, estos actos van a regresar. Entonces... Eh, todo está iniciando, 50 días, como digo, son muchas cosas que se sucedieron, cosas positivas, cosas negativas, procesos que todavía no están claros, están en disputa, pero que ya va a dar el tono de lo que acontecerá en los cuatro años del gobierno, que, que hay que tener un proyecto popular, hay que dar espacio para que los sectores populares puedan también participar y convocar otros sectores populares, ¿no? Eh, Lía, por último, este, en relación a todo este proceso, eh, ¿cómo estás viendo el funcionamiento de los medios de comunicación frente a esto? ¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación eh, ese 8 de, de enero? Eh, ¿En defensa de la democracia? ¿Entendieron dónde ponerse o corporativamente...? fueron a veces a los peores lugares donde van los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación más relacionados con el establishment? Bueno, en Brasil, lamentablemente, hemos perdido mucho lo que sería un sistema de comunicación público. En realidad, la TV abierta en Brasil también está eh, en control de dos grandes grupos o tres grandes grupos, entre ellos el Grupo Globo, que es hegemónico en Brasil y Globo durante el golpe del 2016. Desde el 2013 ha sido una emisora que ha, eh, ha contribuido significativamente eh, para el ascenso de la extrema derecha y la Record, que es también un grupo eh, vinculado también al sector evangélico y bolsonarista. Con la elección de Bolsonaro, digamos que Globo fue cambiando un poco el tono eh, porque vieran eh, el error que, que cometieran y, y no que fueran, que trataran de ser una emisora pro PT, eh, pro Lula y Dilma, pero sí una emisora que empezó a atacar más eh, a Bolsonaro. Y ha sido, digamos, en, en el canal abierto de las emisoras que ha eh, Tratado dentro de sus tele, telejornales, sus noticieros, de hablar claramente de actos terroristas, actos antidemocráticos, etcétera, ¿no? Eso de una forma o de otra tiene una incidencia en la opinión pública porque es la emisora vista por la mayoría de la gente, ¿no? común y corriente eh, después de una jornada de trabajo. Y la otra emisora como que ha tratado, sí, de, de poner una visión que no está de acuerdo con el acto, pero medio salvaguardar la imagen de Bolsonaro, ¿no? De, de casi de un intento también discursivo, televisivo, de desvincular como si él no tuviera nada que ver con estos actos y por lo tanto una cosa no tiene relación con la otra. Eh, pero tenemos radios, hay, hay radios que son muy bolsonaristas, entonces por los medios de radio siguen también los ataques a la democracia e incitando también eh, el no reconocimiento de las elecciones, Tratando también de asociar el gobierno del PT a un gobierno autoritario. Eh, eso, eso sigue. Entonces, los medios de comunicación hay los que son abiertamente bolsonaristas, los otros que intentan mantener de forma muy discreta tal vez un tono eh, en defensa de la democracia, pero salvaguardando. Eh, la postura de Bolsonaro y sus hijos o de todos los que representan los partidos de extrema derecha y aquellas que intentan también crear un discurso democrático, pero no sabemos hasta cuándo, porque también participaron activamente en la gestión eh, de la inestabilidad política que culminó en el golpe en el 2016. Y por otro lado, claro, eh, los movimientos también van movilizando otras plataformas, tenemos también noticieros más de plataformas que están vinculadas a los movimientos sociales y que tratan también por las páginas de Instagram, por las páginas de Facebook, otras redes, eh, noticias que combatan fake news y crear también canales de comunicación más popular con sus bases, pero también con la sociedad de una forma general. Lía, eh, agradecerte enormemente, la, la preocupación fue enorme en, en este enero, digo, eh, a ver, fue de, de satisfacción viendo la, la asunción de Lula y viendo los cambios eh, y la salida de un Bolsonaro que generó restricciones, que generó una... una, una Retroceso a lo peor de, de las historias de nuestros países en Latinoamérica y una preocupación enorme después frente a lo sucedido el 8 de enero. Obviamente, Brasil eh, se ha transformado en uno de los ejes de visión de lo que se suele en nuestra América, porque de lo que hace Brasil también tiene mucho que ver con la integración regional, con los movimientos que se dan a nivel internacional y aparte con lo que implica Brasil, este, como como líder económico también en, en la región. Así que eh, agradecidos por estos comentarios, por este análisis, por la profundidad de poder conocer con un poco más de detalle lo que está sucediendo ahí. Y como hablábamos hace un ratito con Nicolás, obviamente no será la último, el último de los encuentros, sino el primero de muchos para este 2023. Así que el agradecimiento enorme por el encuentro, Lía. No, yo que agradezco eh, más, una vez más eh, estar, quisiera solo, Gustavo, dame menos de un minuto, que algo sí, claro. que no mencioné y me parece fundamental es pensar la cuestión amazónica y lo que pasó con los de Anomami al borde del genocidio. No quisiera terminar el programa sin poner esta cuestión. Y cuando tú tienes una situación como del pueblo de Anomami al borde del genocidio y con eh, eh, así uno se queda pensando si no hubiéramos ganado esta elección, si hubiera ganado el proyecto fascista, ¿qué iría a pasar en estos próximos cuatro años? Entonces, estamos en un momento que la Amazonía es central también dentro de esa agenda de los movimientos y las luchas populares y los desafíos también de poner en una agenda del gobierno, eh, articulada también con la, la región. Y el desafío también de enfrentar este carácter también genocida eh, de un, de, del fascismo, que no es algo, como digo, pero, eh, que está sucediendo solo en Brasil, sino que está también pasando en otros países. Entonces, quisiera también dejar este registro también en, en mi participación y una vez más eh, agradecer el espacio y siempre estoy aquí eh, cuando quiera también profundo ampliar su contexto. Lía, muchísimas, pero muchísimas gracias. Clarísimo y fundamental eh, eh, el tener en cuenta también el tema de los yanomamis en, en Brasil con una situación catastrófica. Hubo declaraciones de Lula ahí muy fuertes el pasado este, enero, donde habló de una situación de, donde fue una declaratoria parte del estado de emergencia sanitaria de la tierra indígena de los Anomamis, así que gracias por traer también ese punto focal que es muy importante y que tiene que ver con cómo las políticas de Bolsonaro también fueron de destrucción masiva en muchos ámbitos, también para las comunidades originarias. Lía, muchísimas gracias por este encuentro, un placer como siempre.